¡Gracias! con pieza pieza Gracias. incluso quando va a a finales de la década 60 América Latina a través de algunos actores entiende la ecuación de conocimiento. si aparecen dos Elio Javarí, Belón Mésabas González, González Ferrea yo que sé, un ¿Qué sabe hacer? A ver, ¿qué pasa con el exaltedero? Te iba a preguntar eso. Como solo. Fui, ¿Fui no, solo. Te iba a preguntar como, bueno, en este, en este último hito, digamos. I'm sorry. hablemos de estado. Liberar, liberal, liberal, liberal. Bueno, claro, llega el kirchnerismo y se apodera de uno de los nichos, de el peronismo estatizante, o el kirchnerismo estatizante y se apodera de uno de los nichos que debería quedar en manos de empresas privadas. Gracias. De televisión digital, es un que es uno de los proyectos que tenemos necesitamos ese satélite. No ponen el satélite en órbita, no importa por qué, es una empresa que termina yendo a la quiebra. Es si decir, el Estado argentino la compra a un peso simbólico: un peso. La gran empresa internacional de capitales extranjeros de telecomunicaciones satelitales, o capitales alemanes. ¡Gracias! Donde se sientan todos los países como el organismo internacional de, de energía, el juego de la tecnología valiosa, de la tecnología que aporta valor agregado, de la tecnología que mantiene la hegemonía económica de las potencias, se dirige en los organismos de gobernanza global y tener asiento en los organismos de gobernanza global supone una parte esencial de una política científica. No, no. no puedo defender un plan nuclear si no tengo gente experta sentada en el organismo internacional. No lo puedo defender sino la que las Naciones Unidas o en la Organismo de Seguridad, ¿cómo Comisión se de Seguridad. En el Consejo Gracias. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, eh, de la misma manera que no puedo defender la producción pública de medicamentos, sino me siento con el organismo mundial de la salud o con la OMC, porque realmente.